La Policía Nacional apresó este viernes a dos jóvenes acusados de varios hechos delictivos en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Franklin González y Steverson González. Mientras eran conducidos al comando noreste de la institución del orden, expresaron: Eso mentira. A mí me están acusando de pile cosas, logo, y no sé de eso. Yo ni tengo ni ¿Cómo es, ¿Cómo es? Yo no tengo ni querellantes ni nada, bien. En las próximas horas serán sometidos a la acción de la justicia.